Felicitaciones, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, muy bien, la verdad que feliz por, por haber clasificado también. Eh, bueno, Veníamos funcionando muy bien, muchas carreras y creo que ahora en Concepción se nos dio a nosotros, así que feliz por eso, vamos a estar alargando mañana adelante la tercera serie, muy, muy bueno para mí. Gran, gran ensayo, ¿y qué pasó en la primera parte de la clasificación? que uno decía, Álvarez tiene que aparecer y no, no, no estaba ahí en los puestos de adelante. La primera vuelta, para mí, quedamos un poco frío con los neumáticos. Fue muy malo el parcial 1 y dos eh, Así que hicimos esa vuelta, cerramos 17, enfriamos una y después volvimos, volvimos a aparecer. O sea que no está solo para una vuelta el auto, que, que se muestra veloz también. Bueno, de hecho, el, el mejor registro sale en la segunda. sí. Sí, tal cual. Y Yo creo que tenemos un gran auto con un gran ritmo, que es lo importante, así que apostaremos en eso. ¿Sensación de tener que largar mañana y desde delante en el parcial? Nada, intentar de, de disfrutar y después sin duda hacer lo que sabemos hacer. Habla mucho con Guillermo Ortel y con los chicos que tienen tantísima experiencia? Sí, sí, siempre uno charla, eh, pero... Estar arriba del auto, sos so solo y, y nada, feliz ya te digo, ¿no? estoy contento, disfrutando el momento y mañana veremos qué pasa. tomate un ratito ahora con el equipo disfrutar y después el domingo que salga de la mejor manera. Sin duda, sin duda que sí, muchas gracias y saludos. El de Ferrey, Santiago Álvarez.